Bueno, hay mucha gente que esto lo puede entender o no, pero es importante para los que estamos en esto. Eh, todo se, todo queda grabado y todo va a una estadística. Desde un clic del mouse en cualquier casa, en cualquier parte del mundo, hasta un comentario, hasta los likes, los dislikes, los que sea, eh, los minutos, las visualizaciones, los clics, desde dónde se viene, desde dónde se va, está todo. Todo, todo, seguido, configurado para que me avise a mí como creador de contenido y de mi canal. Tengo muchos canales, muchos grupos, muchas cosas, pero esto en particular es de Tu dron ¿vale? En YouTube, y bueno, aquí me dice cómo van las cosas. Esto debe ir mucho mejor, ¿vale? En un año y medio tendría que tener 100.000 suscriptores, como sea. A base de sorteos, a base de cuentos, a base de clickbait. yo trato de hacer las cosas sin, sin mareos en, el, en cuanto a, a conseguir las, las metas, ¿no? que sea lo más transparente posible y por lo que es, no por otras cosas. Pero bueno, en este tema de YouTube se hace de todo para conseguir los cánones y los mínimos y máximos de lo que se necesita. Por eso pido tanto y molesto tanto en todos lados y del un 100% que molesto me hacen caso un 2%. ¿Por qué? Porque la gente, eh, el, el entorno que yo tengo no está para temas de de youtube y de cuestiones sociales primero que la mitad viven en países donde les parece un pecado tener un facebook es un pecado porque soy igual que todos tener un canal de youtube es un pecado tener instagram es un pecado porque me ven y me van a quitar la vida y me van a ver lo que hago o sea te ven lo que haces igual no tiene nada que ver lo que tengas o lo que no tengas Podés tener un canal de youtube y que nadie no tenés que subir contenido ni poner ni tu nombre te podés llamar manolito y tener un canal de YouTube para ayudar a los conocidos. Tú entras con tu canal y te podés suscribir en todos lados. Podés dar likes, podés dar comentarios. Yo tengo familiares que no utilizan YouTube para nada. Pero por hacerme el favor, se han hecho un canal en dos minutos. Y, y se han suscrito a mi canal. Y a veces comentan, a veces dan like. Son los menos. O sea, lo que son amigos, conocidos y familiares. Son los que menos ayudan. Lo que más eh, funciona en en el tema de YouTube son los desconocidos Y la gente que le interesa tu contenido puede dar la casualidad Ahora este que me escribe Que tiene un canal de YouTube, el Matu Que estoy tratando de que él crezca también eh, Le interesa y lo mira Pero en la mayoría de los casos La gente que tengo conocida no hace Le digo, oh flaco, eh, ponete 5 minutos mis videos Nunca lo han hecho, jamás Hace, no sé los años que tengo canales de YouTube Y nunca me han ni visto tengo un conocido que me ayuda en un montón de cosas y que hacemos cuestiones de trabajo, de informática, etcétera, juntos. Y me dice, ¿Tu dron es tu canal? Oh, ¿Hace cuánto que tengo tu dron? ¿Un año y medio? ¿Que me publicito en todos lados? ¿Que hay de todo mío? ¿Que estoy en televisión? ¿Han salido mis videos en juicios? ¿Han, eh, o sea, y no se enteró que, que tu dron era mío. O sea, la gente, ¿entendés lo que digo? Necesito que entren a tu dron, que se hagan un canal, que den like y que se suscriban, pero urgente, porque termina el año.